de mi brillante trasero metálico después mido cuánto mide mi pecho desde la axila a la otra axila y me da 45 centímetros 2 pi r lo cual me da igual a 2 por pi por eh, 45 centímetros sobre por acá, por 141.37 después con el metro mido la altura que va desde la cintura sentado hasta el hombro me da 50 centímetros el cuerpo de vender tiene esta forma de un cilindro al cual ya le sacamos el desarrollo y encima hay un tronco de cono. El cilindro y encima el tronco de cono. El desarrollo de ese tronco de cono es algo más o menos así. Un semicírculo, acá otro semicírculo. Acá viene esto, acá viene una línea imaginaria para un punto. Aquí sale otro. En, bueno... Acá hay algo que llamaríamos un radio G1, este le llamaríamos G2, en total lo llamaríamos Gt. Habría acá un ángulo que se va a llamar el ángulo alfa. Y para hallar las medidas de este desarrollo vamos a tener que hacer las siguientes, los siguientes cálculos matemáticos. Entonces si miramos de perfil el tronco de cono. Vamos a tener algo así más o menos. Podemos hacer una línea imaginaria para completar el cono. Acá tendríamos R2. De acá hasta acá y acá tendríamos R1, desde acá hasta acá, ¿cierto? Entonces, este de acá, que es G1, lo podríamos calcular de la siguiente manera, que G1 sería igual a la raíz cuadrada de R2, entre paréntesis R2 menos R1, todo lo que está entre paréntesis al cuadrado más h al cuadrado. Este h vendría siendo esta altura desde aquí hasta aquí. Bueno, para calcular el GT que sería este, vamos a utilizar una fórmula similar que sería que Gt es igual a la raíz cuadrada de r 2 al cuadrado, que es esta base de acá por esta altura de acá, la cual la vamos a llamar ht. ¿Listo? más ht al cuadrado. ¿Cómo se sacaría la ht? Para sacar la HT, primero necesitamos calcular la media de esta línea que está acá. Y esa media será igual a H sobre R2 menos R1. ¿Cierto? Entonces, HT me va a dar un igual a la media por X que es R2. ¿Cierto? Entonces. HTM va a dar igual a H sobre R2 menos R1 todo completo por R2. Entonces, eh, para colocarle las medidas que queremos, eh, H lo voy a hacer de 10 centímetros. R1 es el radio de mi cabeza, que es el radio del casco, que va a ser que ya lo sacamos, va a ser 10.8 y R2 es el radio que acabamos de sacar de los hombros que es 45 dividido entre 2 son 22.5 centímetros así que después se reemplaza esto en estas fórmulas que acabamos de sacar y así es como tenemos las medidas después de computarlo en mi calculadora los resultados que me dieron fue G1 igual a 15.39 G total igual a 29.6. Y HT igual a 19.23. Para hallar este ángulo alfa voy a hacer lo siguiente. La longitud de aquí abajo. Esta longitud. Esa longitud es igual a alfa. Por G total. Y esa longitud también es igual a 2 pi por r 2. Cierto que es el radio grande el círculo grande que está en la base del semicono. Entonces, alfa va a ser igual a lo siguiente. Pues este GT para abajo de este 2 pi r. 2 pi r 2 sobre gt ¿Listo? y eso me va a dar un igual a 4.77 radianes entonces un radian es igual a 180 grados sobre pi cierto porque pi radianes es igual a 180 entonces el ángulo alfa va a ser igual a 4.77 por 180 grados sobre pi. Lo cual me da un igual a 273 grados. Ahora voy a pasar mi diseño al cartón. Voy a sacar los desarrollos en el cartón. El cartón cartulina. utilicé estos círculos que recorté de los huecos de los brazos del torso y le hice tres agujeros donde se pueden meter los dedos sin ningún problema y también voy a recortarlo acá para hacer el borde más delgado esto se hará para que sea la base del cono de un semicono, un tronco de cono la mano va a tener forma de tronco de cono con estas dimensiones. La base va a tener 6 centímetros de radio. La parte superior del círculo superior va a tener 3 centímetros de radio. Y va a tener 9 centímetros de altura. En otro video ya mostré cómo se hace el desarrollo de un tronco de cono. Bueno, después de armarlo le coloqué este velcro. Para poder meter la mano y poder cerrarlo, está. también poder quitarlo fácil, sin dañarlo. Entonces, para hacer el guante, lo que voy a hacer es calcar la forma de mi mano en foamy. formar una especie de guante lo hago dos veces y lo que voy a hacer es más o menos interesar estas líneas para dejarlas más bien rectas y eliminar estos espacios de acá donde no hay nada que quede más bien como más cuadrado más recto y luego voy a hacer una línea más o menos de un centímetro que van a ser las pestañas para unirlo al otro lado, para unirlo con la otra cara. Cuando ya tengo los dos pedazos cortados, lo que voy a hacer es pegar los bordes, estos bordejitos de acá. Eh, en este caso voy a utilizar un poquito de silicona. Estoy cansado de utilizar colbón porque se demora mucho secando. Vamos a hacer lo mismo con, con estos bordes de acá a acá, pero vamos a evitar colocarle acá en estos por ahora lo que voy a hacer ahora es voltear el guante bueno que lo que estaba dentro que afuera y lo que estaba afuera que Ya tenemos un guante. no va a ser mejor ni el más bonito, pero funciona más o menos. Holy shit, yeah, yeah, yeah. Estos pedazos se pueden tapar como es FOMI. Con una cinta mido el ancho del bíceps para saber cuál va a ser el largo, cuál va a ser el perímetro de del cilindro del brazo Y hago lo mismo en esta parte de acá, la parte más gruesa del antebrazo Para saber cuál será el perímetro del cartón que estará alrededor del antebrazo para el brazo y el antebrazo saqué estos dos rectángulos cada uno tiene 19.5 de alto por el perímetro que es lo que tiene de largo y para el codo hice este trapecio que su lado más grande, su base eh, tiene el perímetro del de brazo y su parte más pequeña, su lado más, más pequeño, tiene el perímetro del de antebrazo. De alto tiene 21, 21 centímetros. Vamos ahora qué tal quedó, me lo voy a probar, al final tuve que recortarle unos 4 centímetros acá del, del brazo, para que entrara bien, como ven, pues funciona perfectamente sin ningún problema, y se ve como un brazo de robot, ahora voy a medir el hombro, Este es el desarrollo del hombro, es un cilindro con unos dientes en unos extremos para pegarlo al tronco. Y en el otro lado voy a dejarle unas pestañas para pegarlo al brazo. Entonces lo que voy a hacer es solo pegarlo acá, en la parte de arriba, de tal manera que se pueda mover para arriba y para abajo. Lo que sigue es pintarlo todo. darle like y suscribirte. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.